Terriblemente y no, no me quiero despertar nunca señor qué le dijo a su hijo cuando lo vio no, fue... están arrepentidos como lo vio? obvio que están arrepentidos ¿Y usted ¿Cómo pasó está? la noche ¿Y usted cómo está como papá ¿Qué sabe? por qué cuéntenos ¿Y por la muerte de este chico y por lo que hicieron no porque lo que le salió puede creer lo que está pasando este ahora No. señor cree que ¿no? se va a esclarecer quién qué pasó exactamente quién es el que le dio el golpe final etcétera no sé no sé. ¿En la noche era violento su hijo en la noche? No, no, qué sé yo. Eh. ¿Pero no sabía ¿Cómo? de conflictos antes en la noche con su hijo? No, yo sí, Ahora sí, sí. te dicen que hubo problemas. No, eh, pero no, qué ¿Cómo, sé yo. ¿Cómo ve el clima entre no, ellos? Yo también. ¿Qué sería justicia para usted? Qué sé yo, no sé. ¿Usted cómo no. se ha enterado de la conducta violenta de su hijo en la noche? Lo que hizo esa noche, sí. Lo, ah, lo no? No. ¿Dijo estar arrepentido a su hijo? Sí, claro. Andrea Casarrato está pidiendo la palabra. Quería sí, gracias, Belén. Eh, no, quería ver si coincidía, porque la verdad es que tenga eh, usted doctor, es el primer abogado que, que viene al piso y que eh, este, bueno, eh, consolida la teoría de eh, que hay seis, seis imputados como ase por asesinato sí. y dos que no. Quería saber si coincidían eventualmente, primero quiero decir en esos seis, segundo, si coincidían esta averiguación de un abogado distinto, eventualmente para estos dos que quedan como con una calificación distinta conforme a lo que está diciendo Tenka, digo, estoy pensando los en, eso, seis en esa teoría son los que, todos los que le pegaron, porque es más, Burlando, el, que es, que es una, que es un muy un excelente abogado, ahora ya nos dice, primero eran dos que le habían pegado, después se fueron a que fueron tres, cuatro, cinco, seis. Y hoy le escuché diciendo que también tiene prueba para gritar que fueron siete o los ocho. Es decir, cuando yo me refiero a los seis, mm. son los seis que le pegaron a Fernando. Los dos que le pegaron a los amigos yo creo que está en una situación mucho, mucho más defendible. Bueno, a ver, pero volvamos al tema de los familiares. Recién compartimos el testimonio del padre de Máximo Thompson, que según lo que nos dice Guillermo Favale, la semana que viene va a estar declarando. Unas cosas que anoté yo. Dijo, estoy destrozado, eh, y que también decía que todos estaban arrepentidos. ¿Vos ves algo de arrepentimiento en todo, lo que, en todo el curso del juicio? Mira, eh, la verdad es que la conducta de alguien que está sinceramente arrepentido es salir de esa situación de, de negarse a, la, a colaborar, uh -huh. salir de ese oposicionismo, de eso que hizo este muchacho que dijo, yo no estaba ahí, no voy a contestar ninguna pregunta. O sea, es abrirse y colaborar, uh -huh. y eso no está sucediendo. Y otra cosa que es interesante observar de la entrevista que le hicieron al, al padre, es que eh, cuando a él le hacen preguntas abiertas, el padre no responde nada. Cuando le, hacen, pre, cuando le hacen preguntas sí. cerradas, sí responde. O sea, ¿cómo sería eso? Claro, o... Cuando al periodista le pone palabras en la boca sí. y le dice, ¿están arrepentidos? Claro, dice Él sí. dice, Sí, están arrepentidos. Una pregunta cerrada es una pregunta que se contesta por sí o por no. Mm. Cuando le hacen preguntas abiertas, ¿qué le parece que justicia? No sé. Sí. ¿Y qué características de personalidad tendría este señor cuando se le hace preguntas cerradas, responde, sí, no, tipo monosílabos, a otras preguntas más abiertas? Bien, no sé si te puedo hablar de la personalidad. Sí te puedo decir que, eh, digamos, que está orientado a una estrategia, esto de eh, o sea responder preguntas cerradas es mm. mucho más protector del discurso. Ajá. Porque yo lo que estoy haciendo es me tiran, algo y solo digo sí o no, no abro mi pensamiento ni mi discurso articulándolo en una formulación propia. Adhiero o más o menos me separo de una formulación de otro eh, Belén, eh, se habla que los familiares ya comenzaron a hacer declaraciones, se habla que los familiares ya no tienen todos los mismos criterios y yo le quiero preguntar al doctor, antes que nada le quiero preguntar, ¿Jura decir la verdad nada más que no, la verdad? Nunca. ¿No va a decir la verdad? No, jurarlo no. Por ¿Usted primero. no va a decir la verdad si yo le pregunto si los familiares de esta persona, de Blas y lo llamaron a usted para que los represente? Nunca me llamaron. ¿Ah? ¿Nunca lo llamaron o no me está diciendo la verdad? Nunca me llamaron. Uh, habría que sí, andar, pero llamaron objeto, al estudio, de... eso lo digo yo. Ah, o sea, bueno, ustedes están diciendo que la familia de Blas y Nally consultó... Al estudio del doctor Tenca. No hablaron con el doctor Tenka. Usted bueno, sabe que a mí estudio. me toca la parte siempre de decir las preguntas... Usted me conoce. Sí, la claro. pregunta que tienen que... A usted, familiares de estos chicos que ya empiezan a dividirse y ya empiezan a buscar soluciones por otro lado, ¿no dice que a uno de los abogados que consultaron si los quiere representar, patrocinar, es a usted? No. ¿No? ¿No, ¿No me está mintiendo? Bueno, eso me lo reservo. Claro. Ah. No es bueno. un tribunal esto. Que, que no, eso es una pregunta. ¿Lo dejamos no dejamos la libre interpretación de la gente que nos está mirando, Para pero, ver hasta dónde le podemos sacar. Doctor. Yo te saco de esto, mira. Recién estábamos, eh, escuchamos la palabra de el padre de Máximo Thompson. ¿Quieren seguir conociendo a familiares? Bueno, vamos a conocer justamente al padre de Lucas Pertossi. Hay un audio donde él aparece, su hijo, volviendo a la escena donde murió Fernando Baez Sosa, donde fue asesinado, y él dice, caducó como que el chico murió. No, no. Te voy a repetir, es, es algo que él, es, es una manera de él, eh, hablar de esa manera. Eh, Lucas no tiene nada que ver en esto, Lucas no hizo nada. Lucas está preso por algo injusto. Lucas, por filmar, no entiendo todavía cómo la fiscal eh, puede determinar que él es partícipe eh, directo de esto, siendo que él está filmando. O sea, está filmando y pegando la vez, no entiendo la verdad. Eh, no Pero ahí, sé... ahí está el celular de Lucas Pertosa y está filmando... Sí, como usted dice que pero, no tiene nada que ver con el tipo. Y bueno, entonces hay que meter preso a todos los que estaban filmando en el lugar. Eh, por una afirmación vos no podés ir a, eh, no podés ir preso. Este, Lucas oye eh, se encuentra en una, en una situación que él no entiende que por filmar y por decir una palabra eh, caducó, no puede entender todavía no él y nosotros como padres. Estamos muy doloridos con esto. Bueno Luis dice, por una afirmación no podés no. ir preso y por haber dicho caducó es el padre. tampoco. No Igual, importa, a ver, es justamente de... el fruto no quede tan lejos del árbol, claro, doctor. El desde el padre, punto de vista no. ver, jurídico lo que dijo una ne Un negador. No, perfecto. Por eso. A ver, no, para, no. primero analicemos lo que dice Sergio Broman y después nos metemos con Tenga porque dice, desde el punto de vista jurídico es espectacular. Dale, Doc. Bueno, a mí me parece que va en línea de, por supuesto, él, desculpabilizar, mm. desculpabilizar a su hijo. Eh, por ahí es lo que podemos esperar de su posición, de la posición que tiene este hombre como padre con su hijo eh, detenido, ¿no? Eh, qué sé yo, como dije antes, Ahora, idealmente debiera eh, ser, no sé, mi hijo tiene que aprender a no andar con esta gente, claro, pero, que pero, ¿sabés a no lo que pasa? no con violencia sobre Al otros. final la culpa la vamos a tener nosotros, porque final no, nadie le pegó... Nadie le reventó la cabeza a patadas. Ese chico es vio una pelea. Al final, vuelvo claro. a repetir, si seguimos escuchando estos testimonios y dándole crédito a esta gente, dándole espacio, esta gente, la verdad, no, ni, ni siquiera espacio debería tener. Hay que escuchar a la madre, Fernando. Escuchen a esa Luis, señora, a esa mujer, a ese dolor. En cualquier momento sale un familiar y dice: Lo que pasa es que mi hijo vio una pelea y empezó a filmar. O sea. Uno de la banda, eh, van, van a decir que era uno que pasaba por ahí, entonces, muchachos... Es, es la negación, es, Eso es interesante, porque, claro, uh -huh. el, el, alegremente este señor compara otro que filmaba con, con uno del <risa> grupo de agresión. Y yo digo, ¿para qué filmaba el que no pertenecía al grupo? Claro. Probablemente para justamente documentar lo que estaba porque sucediendo. Porque vio una pelea, vio que ahora los pibes cuando ven una pelea le empiezan a filmar, pero este <coughs> y formaba para parte ayudar. de la ahora, pero Quizá lo hacía para Sergio, disfrutar, de lo para disfrutar de lo que estaba diciendo. El, el, hombre, el hombre estaba coacheado por cómo respondía, porque ahí lo que dice Tenga, justamente dice, desde el punto de vista jurídico, es impresionante lo que dijo. Entonces capaz no, que estaba coacheado. No digo que es impresionante, es impecable, impecable. Porque la realidad, la realidad es que lo que está hablando es de un plan previo. En, cuando uno tiene un plan previo concurso premeditado de dos o más personas, es lo que se llama coautoría funcional, que lo habrán escuchado en todo este tiempo. ¿Qué significa eso? Que cada uno tiene el qué y el cómo del resultado. Es decir, que si yo dejo de hacer algo, el resultado no se produce, ¿correcto? Ahora, si yo dejo de filmar, el resultado se produce igual. Con lo cual, si una persona filma, salvo que acredite, porque tienen que acreditar primero el concurso premeditado y segundo, ¿cuál fue el... O sea, ¿en qué determinó que yo filme o no respecto al resultado? Con lo cual, lo que sucede es que... En, Creo que además de haber filmado, después le pegó a uno de los sí, chicos. Sí, a ver, Benito, y, porque querías decir y, algo. No, igual le quería preguntar al actor, sí. de, sobre lo que decía de, de, de esto de filmar, Pero... que, que él claramente filma para después mostrarlo o tenerlo en su poder para disfrutarlo, porque después de lo que pa pasó eh, y lo que hicieron, todo lo que hablaron Qué Qué y, y hablaron entre ellos y cómo, cómo se expresaron, me parece que había como una, un morbo muy elevado. ¿No? esto más allá de, de la manada, que es una manada que todos cumplieron una función y que claramente todos cumplieron una función, que hicieron una cosa tremenda, después eso siguió, me parece que psicológicamente es como muy fuerte eso, no lo puede comparar con alguien, con yo estoy grabando porque, eh, no sé, soy ajeno para después aportar una prueba. O... Claro, claro, o sea, sí, estoy de acuerdo con vos, mm. yo no lo voy a ver desde el punto de vista legal como el doctor Tenka, claro sino desde el punto de vista humano, en donde yo entiendo que hay un culto a la violencia. ¿no? Antes hablaban de un trofeo, y yo entiendo que cuando eh, está alguien eh, golpeando a otro y, el, y lo están filmando, y no es porque me dio miedo, me van a pegar a mí también, estoy documentando, ¿cuál es la actitud que nosotros esperamos? No que esté filmando, que, que intervenga, vaya oh, claro. que vayas a ayudar. Pero, que si pares la podemos, a ver, ¿qué podemos esperar de un espíritu como el que está implicado ahora, el que está detenido, por más que eh, el padre sostenga que solo por el hecho de haber dicho caducó, caducó, si le buscamos el significado, era informar al resto del claro grupo que, que, que el objetivo estaba cumplido. Sí. Caducó. ¿Qué, ¿Qué estoy transmitiendo ahí? Yo, yo no sé si es que, el, que ese era el objetivo, como estaban diciendo, si sí, es que no es el término de... O sea, no dijo, che muchachos, la verdad, miren cómo terminó esto, qué terrible, qué hicimos, qué barbaridad. Uh -huh. No, no, no. Es como caducó, qué sé yo, ver, se venció la, la batería del celular. Claro, ¿Qué calma. es caducó? Es caducó es una es persona. Murió. Caducó es no, terminó. Claro, pero no, pero Queda no está claro, hablando en términos. No, no, pero me refiero que no está que... hablando como si fuera un objeto. Deshumanizado. No, es, ah. aparte. Está deshumanizado. Es congruente igualmente. Eh, eh, lo que dice el padre con el actuar de estos chicos, ¿no? La familia, la escuela, las relaciones sociales y después la persona que dice. Entonces Andrea. es muy congruente mm. lo que está pasando, esta apatía entre ambas partes. Vamos a, si les parece, presten atención nuevamente a lo que dijo el padre de Lucas Pertosi, porque la semana que viene van a declarar los padres en el juicio. Escucha al padre de Lucas Pertosi. Pero hay un audio donde él aparece, su hijo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 Eh, no pero ahí, ahí está el celular de Lucas Pertosa y está filmando todo lo que ocurre como sí, usted dice que pero, no tiene nada que ver con el crimen y bueno, entonces hay que meter preso a todo lo que estaban filmando en el lugar eh, por una filmación vos no podés ir a, no podés ir preso este, Lucas hoy se encuentra en una, en una situación que él no entiende que por filmar y por decir una palabra eh, caducó no puede entender todavía no él y nosotros como padres estamos muy doloridos con esto bueno, te contesto un poco a vos, Luis, cuando decías caducó, porque él dice, es una manera de hablar de él, lo minimiza. Eh, todos sabemos sí. que está mintiendo. Ahora, eh, lo que dice el papá de este de chico... a ver, a ver, eh, Una sí. cosa es lo que legalmente dice la ley fría, claro. la letra del Código Penal, esa es la letra fría, que se puede vulnerar y, y burlar desde distintos lugares. Mm. Todos sabemos que el padre está defendiendo a su hijo, porque por sangre, por un montón de situaciones... Pero sabemos que no está diciendo la verdad, eso lo sentimos bien. todos. pero está omitiendo, pero Luis, pará, que está omitiendo la, que hubo una patada como la que hijo tenga, porque no, aparentemente este, este mismo amigos. chico hubo una patada posterior a, film, a la filmación a los que están estaba amigos. haciendo. Ahora, doctor, otra vez le digo, jugesela, ¿eh? la. Esto arranca de cero. Sí, a ver. Le traen el caso a su estudio, le dice, estos ocho chicos hicieron esto, esto y esto. Usted dice yo a cuánto salvo. Algo. No importa lo que opine la sociedad, no. quiere a los ocho, a, los que, a, los a usted no, a, como a abogado, los, le llevan los ocho a su estudio, dice a este y a este lo a salvo. Lo, a, a los que no le pegaron a la víctima, los sacó absuelto. Usted, ¿Pero es aconsejable defender ¿Cómo? a los ocho? No, no, no, no defendería para, para, para, a los dos. A tiempo, pondría, a ver, yo defendería a, ver, a, ver. a estos dos, y pondría otro abogado de mi estudio, defender a los seis o cinco dos? y dos. ¿Quiénes son esos dos? Nombre. No, los dos, los o que se tiraron con los verdad. amigos. Tejido, los, los que, que a no le pe pegaron la vista. Guillermo o sea, Favales o sea, seguramente lo sabe. Eh, eso, son Violás y Lucas. A esos dos los dos y Violán La estrategia es esta. Esto, van para un lado y los enterramos. No, no, no, no. Defendemos los Defendemos Intentamos buscando un homicidio simple y no un homicidio calificado. La, la, la pena menor, digamos. Claro. Para... Pero a esto lo salvo. Sí. ¿El que filmó para usted se salva? Absolutamente. Claro, está hablando de... No, no está hablando con de... un abogado distinto. Con el mismo abogado parece van todos al desfiladero. Te van a, te van a llamar entonces. Por eso eso, eso estoy... sí, sí ya lo llamaron, no quiere decir. Perdón, Fabián. ¿Sabes por qué, Fabián, te digo? Perdón, Daniel. Por sí. eso se levantó Luciano Pertossi y dijo yo no soy. Porque hasta ese momento ah, él formaba parte de este grupo, ah. de los que no se habían acercado a Fernando. La, Báez después Sosa. Aparentemente apareció. Ahora aparece a Fernando. en una escena claro. y está en duda su participación en el hecho, lo que lo convertiría en el sexto. Por eso, hasta ahora eran dice, cinco. Lo, lo que en el sexto. Lo que es extraño es que el, el padre diga qué hace mi hijo preso si solo filmó cuando lo está defendiendo el mismo abogado que le pegó la patada Papá, en la cabeza.